Problema, porque iría como a 30 kilómetros yo en, en esa parte. Imagínate. Y lleva una, una bolsa grande con latas de vacías como recolector y tira la bicicleta lejos y, y se va encima del auto. A pelear. Eh, descontrolado, a pelear. Eh. Eh, sí, no, esto. no, que no dice, alcanzaste a es... hacerle nada, no alcanzaste a pegarle nada. Y aunque hubiera sido No, acero, nada, así. porque yo estaba como como a cuatro metros antes que él y como te digo ya tan lento que eh, él cruzó intempestivamente, entonces le toqué la bocina y yo frené, no le tocaste no, la no, bocina, eso fue. Qué tremendo. Eh, eh. Ese fue fuerte, me tocar la bocina. Entonces, lleno de grabato y agresivo, tiró la bicicleta leja para, para ir encima. Y bueno, yo sigue, sí, pues sí, obviamente no, no, no me complico por esas cosas. Yo pero, creo, Claudio, eh, hizo... perdón, ¿hmm? eh, porque tú cuentas esto y mmm, también hemos visto el, el caso años atrás, mucho antes de la pandemia, cuando te acuerdas cuando está esta... Comillas, guerra entre los taxistas y los Uber y viceversa, cuando de Así repente es. los taxistas agarraban a, a palo un Uber y lo los destrozaban o también en el caso contrario. Eh, Tendrá que ver de repente también, no sé, eh, primero quiero escuchar a qué lo, lo achacas tú toda esta actitud que estamos teniendo. Bueno, eh, si nos vamos eh, neurológicamente, tenemos muchas, eh, tenemos todas las características de todos los demás animales, territoriales, Defendemos lo nuestro, eh, frente a cualquier situación de peligro vamos a atacar, eh, quedarnos paralizados o arrancar. Entonces, eh, estamos sintiendo que hay muchos elementos que están eh, involucrando mi sobrevivencia. Ahora, ¿por qué hemos llegado a eso? Es porque eh, en alguna medida como decías tú, la droga pero no todos consumen droga, son no, claro, menos pero yo te lo decía, eh, entonces, porque en el caso de cuando conversamos de que de que también en pandemia, sobre todo durante la pandemia, había aumentado eh, en sí. el aumento de, eh, del consumo de, estas, de este tipo de sustancias ha aumentado sobre todo con el tema del teletrabajo la soledad y todo lo que es significa eso y no te hablo tan solo de sustancias ilícitas como tal, también del Exacto. alcohol y, y de incluso el tabaco que también es una droga, ¿no? o los celulares, en los niños claro. eh... Eh, internet, etcétera eh, o las comidas sí, puede ser cualquier adicción eh, en cualquiera de sus formas claro. pero también eh, el nivel de estrés en donde todo se mezcla en la casa todavía hay gente que está en pandemia eh, trabajando online eh, atiendo a una paciente que se va entre la risa y el llanto en la sesión eh, ella se nota que es muy alegre pero no puede evitar llorar y de repente está llorando y, y dice una broma y se ríe esa lebilidad emocional, esa variación emocional que eh, mm. esta flor de piel. puede mandar muy bien por un ratito, después pues nos vamos al precipicio y después eh, er, erupcionamos como un volcán lleno de rabia, de ira, descontrol. Es que ese es el y... tema. Yo creo, Claudio, no sé, bueno, invito a los auditores también a que opinen, que hagan sus consultas a través del WhatsApp de la radio más cinco seis ocho, Porque tal como a ti te pasó alguna vez, a mí. Hace, un, hace mucho tiempo atrás, yo te digo, un par de años antes de la pandemia, me pasó una situación muy similar pero con otro automovilista. ¿Y sabes lo que Que fue una cuestión también, una, una adultera. Que yo, en un semáforo en rojo, eh, soltó un poco el pedal del freno, y el auto se empezó a ir para atrás, porque estaba en una pequeña pendiente, se empezó a ir para atrás, para atrás y le pegué el topón de adelante para atrás, por decirlo. Hmm. Iba manejando una chica con su pareja eh, al lado de copiloto, y él se baja pero como enajenado a pelear, a pelear. Y, y yo le digo viejo, sorry, pasó algo, nah, pero discúlpame, no es no mi ánimo pelear. Y parece que yo a él lo descoloqué con mi reacción porque no sé si habrá, habrá pensado que yo también me iba a bajar a pelear le seguido a... Mm. No sé si lo harán por validarse también de repente a ver quién queda como el más, el que pega más, el más gallo, el más choro, no sé. ¿Puede ser eso también o no? Bueno, hay un montón de, de cosas, pero estar más bien a nivel inconsciente, porque sí. tal, como dices tú, incluso hay un video cuando doy charlas, muestra un video de hace una vez, un programa de dibujos animados que había hace años atrás eh, sí. que muestra la, la evolución del hombre y parte mostrando desde eh, la célula, que se yo en, en, en el mar, hasta la evolución pero eh, en un momento pasa la misma situación, en donde el, el dibujo animado, que es una persona se transforma en una especie como de dinosaurio grande le sale todo lo animal de él y quiere atacar al conductor de adelante. Claro. Eh, es decir, eh, eso es tan instintivo, y hemos aprendido inconscientemente, el inconsciente colectivo que se habla, uh -huh. de que no, eh, tenemos deberes, que nadie nos puede pasar a llevar, eh, una serie de cosas que reafirman, desde lo cognitivo de la capacidad de pensar, eh, eh, esas, esas actuaciones, o esa forma de enfrentar la vida. Si sí. pensamos a, a nivel, antes, eh, en algún momento también lo conversamos, eh, la cuarta, en, en su estilo de, de periódico, eh, mostraba mucha sangre, mucho sexo, eh, mucha violencia, y el Mercurio, en su estilo periódico, en su editorial, muestra nada de eso, sino que, que solo conceptos. Claro. Eh, exacerbando las clases más bajas, por un lado, eh, el no control, el fomentar eh, la, el instinto y no la razón. Uh -huh. También en los colegios, eh, recién estamos hablando de, desde hace un tiempo atrás sobre la habilidad de socioemocionales, que es educar las emociones para que el niño y la niña aprenda desde su emoción a reconocerlas, manejarlas, gestionarlas y a través del diálogo que se produce por nuestra capacidad de razonar, poder llegar a, a, a negociar los conflictos. Pero no tenemos habilidades para manejar conflictos. Frente a eso, entonces cualquier cosa que signifique peligro, la tendencia va a ser atacar, ya que todo en general... Eh, no nos educa para eso. Y por otro lado, todo está tan eh, violento que tengo que validarme como sea. sí Oye, y ¿podemos extrapolar esto, Claudio, al tema, por ejemplo, de la delincuencia? Porque el, el mismo la misma autoridad lo ha dicho, yo tengo mis dudas al respecto, pero lo, lo ha dicho en ese momento la, la ahora ex subsecretaria de Prevención del Delito, Catrín Martorell, eh, que ella decía que no es que los delitos hayan aumentado en cantidad, como los portonazos, como los, las encerronas, sino que ha aumentado la violencia en estos hechos, el nivel de violencia. Estos tipos están muy, muy, muy violentos. Muchas veces lo hemos informado, eh, bajo los efectos de alguna droga, alguna cosa. Pero el otro día, no sé si coincides con este juicio, eh, se me quedó en la mente y lo, ya lo cité un par de veces aquí en el programa. Escuché a un sociólogo también hablar de lo que te decía yo, de validarse que estos gallos muchas veces. Eh, para validarse en su entorno en su grupo eh, hacen este tipo de asaltos de manera ojalá más violenta que el otro que el, que, el, que el amigo, que el conocido que el del grupito, para validarse ante sus superiores jerárquicos dentro de esa banda, o para validarse dentro de los que están en su mismo nivel por eso que quizás el nivel de violencia ha aumentado, porque muchas veces ni siquiera te roban algo o sea, te quitan un rato y a las dos cuadras dejan tirado el auto o simplemente eh, matan o hieren eh, y no se llevan nada finalmente ¿Puede extrapolarse esto también a ellos? Bueno eh, sí, eh, por la cultura delictual pero es? también hay un trastorno antisocial de la personalidad que se llama que uh -huh. son personas que no tienen esa eh, esas habilidades empáticas que tenemos casi todos, nos vamos, eh, la empatía se va desarrollando hay áreas del cerebro que tienen que ver con eso eh, uh -huh. ejemplo más claro es cuando uno se emociona con una película, eh, cuando uno ve llorar a alguien a uno le pasa algo. Es decir, esa es la empatía. Eh, hay neuronas espejo que se llaman que permiten que yo replique en mí lo que está pasando fuera. Pero en estas personas eh, con personalidades psicopáticas o a, trastorno antisocial de la personalidad, eh, eso está muy debilitado y van a hacer las cosas en relación a, a su ego en relación a lo que ellos consideran correcto y las personas pasan, no ser personas, sino que pasan a ser objetos que ellos pueden disponer de, del otro como quieren y como deseen. Eh, que por suerte no es la mayoría, son muy pocos. Pero dentro de eso está lo que dices tú, que eh, se necesitan validar en ese mundo y otros que ni siquiera tienen un, un grado de, entre comillas, maldad, pero que eh, es la forma de expresar eh, su rencor, su rabia, porque no sé, tú o yo podríamos expresar nuestro rencor o rabia escribiendo una carta a, a, un, a un periódico, ¿no es cierto? Yeah. a una radio eh, mm -hmm. haciendo una denuncia a través de abogados pero ellos no van a tener esas habilidades que no han sido desarrolladas porque en el mundo que viven eh, eso no está permitido eso sería de ser pajarones, tontos y otros apelativos que ellos nos ponen a nosotros claro. por usar el diálogo como forma de validación y no como la agresión como forma de validación son dos conceptos muy muy bipolar en ese sentido muy este extra, extrapolados oye Claudio Cornejo estamos con eh, nuestro psicólogo del trasnoche ¿eh? a ver me dice por acá un editor me parece que todas las personas agresivas y violentas que han descrito han tenido una mala infancia con pocos afectos y seguramente se han criado en, en poblaciones marginales es muy probable que ellos continúen en ese tipo de ambientes hostiles por lo tanto, el marco valórico y, y conductual, el marco de, de, valórico y conductual de ellos es completamente distinto al nuestro. Para ellos es su normalidad. ¿Será el, el sí. origen, la falta de educación es la causa? Yo he visto lo que te decía. yo, el doctor prepotente ahí en el aeropuerto, eh, el hombre no tiene un, un, no viene de un entorno muy conflictivo que digamos. ¿eh? O no está o sea, inmerso o sea, hay... en un en un, mm. en un círculo así. Sí. Eh, yo creo que la formación y lo valórico es lo que marca yeah. eh, independiente de no bueno, sí, digamos que lo que dice el auditor es, es cierto, eh, la cultura también marca o el nivel socioeconómico también marca en alguna medida o, o quizás al revés podríamos también hacer el, el análisis de que quién, en quien se nota más es en el pobre que es agresivo, no en el rico uh -huh. porque el rico va a tener más capacidad para ocultar disimular o que no se note su agresividad los de cuello corbata, que también puede ser agresivo y dañar a mucha gente. Y va a pasar lo mismo. Exactamente. Eh, pero eh, a quien pillamos al tipo todo eh, desarrapado, ¿no es cierto? Y lo agarramos ahí como del, del cuello, lo llevamos a la cárcel, eh, mm. con un cuchillo sangrando, eh, es más visible y más impactante. Claro. Porque nosotros vamos a impactar con la sangre. Cualquier bicho humano eh, se impacta con la sangre o con la muerte porque eh, inconscientemente sentimos que esa es en nuestra muerte, por el, el tema de la empatía que te decía, y los medios de comunicación tienden a, a reforzar eso, por lo tanto vivimos un estado de alerta constante, sintiendo que podemos estar en peligro de muerte a cada rato, y por cualquier situación. Tremendo, tremendo lo que nos cuenta Claudio Cornejo a través de bio, bio La Radio. Oye, Claudio, bueno, también estamos leyendo las consultas de nuestros auditores, las que también estamos proyectando, por ejemplo, en Bio Bio TV punto ser, y Nos gusta mucho hacer esto porque también tú también puedes observar el, el texto de lo que nuestros auditores envían a través del más cinco seis, lo reitero, ¿eh? más cinco seis nueve nueve. 207-888. Mira, aquí vamos a hacer el la magia televisiva también para quienes están viendo acá en el 26.1. Mira, dice: ¿Sería bueno preguntarle al psicólogo cuánto tiempo, una vez termine esta pandemia, será necesario que pase para volver a la normalidad? ¿O definitivamente nunca será igual? Y si es así, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer para aclimatarnos a estos cambios? Buena pregunta. No tenemos mucha claridad cómo va a ir desarrollándose la pandemia. Pero sí es claro que siempre frente a un desastre hay que rearmarse, hay que re rearmar relaciones, hay que rearmar emociones, hay que eh, rearmar eh, lo cognitivo el, el, en la nueva comprensión de la sociedad y en esa nueva comprensión de la sociedad, sea como sea, de aquí a un año, dos años o cinco años, vamos a tener que usar todas nuestras habilidades emocional, cognitiva y todo el apoyo que esté a nuestro alrededor para poder enfrentar ese mundo, que ya, por ejemplo, y, y seguiremos viviendo con mascarilla para toda la vida, un año más, es decir, ya desde ese punto de vista, uno se siente que eh, hay algo que no sale ni siquiera la voz de uno sale tan clara. Entonces, todos esos son cambios que eh, en alguna medida han provocado conflicto. Oye, eh, Claudio, estamos eh, con Claudio Cornejo, la una de la mañana con 27 minutos. A ver, eh, hay, en Australia, mira, algo que, que puede estar pasando también eh, fuera de nuestras fronteras, eh, Claudio, ¿eh? Y me llama la atención eh, y gracias a nuestro auditor que nos escribe desde Melbourne, Juan eh, Pedro, ¿es cierto? Juan Pedro, exactamente. Mira, me dice... Mmm, Hola Gonzalo, acá pacientes que llegan a emergencia han subido mucho de que están usando sustancias ilícitas en estos últimos 12 meses, que el, el número de, de, de estos casos ha aumentado muchísimo en el último tiempo, ¿eh? después de pospandemia, sí. durante y pospandemia imagínate <coughs> de cuando sí. partió todo esto precisamente porque es una forma de entre comillas aliviar eh, evadirse, cualquier otra persona podría usar un clonazepam, no sé, alguna pastilla para dormir, sopriclona qué sé yo, como relajante muscular, cada uno eh, se acerca a lo que tiene más a la mano eh, en, su, en su medio, y otros consumirán droga, qué sé yo, pero en alguna medida son todas formas, eh, en principio, de poder evadir, de poder e enfrentar, además todas las creencias que están relacionadas con la droga, que la, la marihuana me relaja, me genera un estado de relajación más profunda, eh, sabiendo que no pasa eso, sino que la, la emocionalidad empieza a variar constantemente, y la, la habilidad emocional genera grandes conflictos o sea, al interior de la familia y al interior de, del paciente, en este caso, que está consumiendo. Así es. Eh, pero sí se ha separado precisamente buscando esta posibilidad de eh, de relajación o de encontrarse con sí mismo cualquier cosa eh, que permita un bienestar mejor. Claudio Cornejo está con nosotros en las consultas al más 5699 207888 88 Otro comentario. Eh, dice Francisco, no, no es Francisco, es Marcelo, que vivió en San Francisco de California, dice, mucha ansiedad estrés que lleva la violencia, se perdió la cortesía, el respeto dice Marcelo Ojeda, desde Concon hay que reeducar, dice, al ciudadano chileno, viví en San Francisco de California donde todo el respeto por la ley claro, eh, a mí yo siempre he dicho que las comparaciones son eh, resultan ser siempre odiosas, porque también hay un tema de cuán adelantados vas culturalmente respecto a uno u otro país pero aquí sin duda, antes nosotros como que retrocedimos más que avanzar ¿eh? o sea, no es un fenómeno que yo diría eh, es una evolución, sino que es una involución respecto a que antes sí se respetaba, acuérdate Claudio no sé a ver, también aplica para este caso, ¿por? la gente que por ejemplo se sube a un transantiago y, y, y no paga el pasaje eh, y, y anda que el conductor de partida no tiene por qué decirle que paguen el pasaje porque no es su pega, su pega es manejar y eso está normado por su contrato, ¿no? Ellos no deben exigir que, que la gente valide el. darles les da lo mismo a ellos para su pagar. Pero cuando lo han hecho, han recibido también malos tratos. Pero, ¿te acuerdas cuando antes existía, por ejemplo, las micros amarillas? Y anda que te subieras sin pagar a la micro, el chofer te bajaba, si no a palo. Eh, o sea, también no, no justifico la situación porque el tipo también reaccionaba de manera violenta los que fuimos escolares en esa época, lo sabemos, sí. que usábamos la micro amarillas sobre todo los escolares, pero, de todas maneras, había un respeto, de todas maneras, de que la gente igual se subía, y en vez de llegar y pasar, quizás por miedo, no sé, eh, le, por último, lléveme por cien tíos, le decía, y se subía. Pero siempre pagaba el pasaje, hasta mano por mano, acuérdate nomás. Pues, ¿eh? sí. sí, yo creo que todo eso, bueno, ahí podríamos meternos también en un poco la economía de libre mercado que, claro. que propicia que de, eh, el valor de lo que de lo que tú necesitas eh, tienes que tenerlo ahora ya y, claro. y no hay eh, un, un proceso de pensar que tengo que trabajar por eso que tengo que, que demorarme quizás que tengo que juntar el dinero no, cómpralo ahora ya, adquiero de una forma o de otra eh, las instituciones también que están todas corruptas por todos lados y entonces la gente empieza a creer o a justificar de que que eh, tengo que hacer justicia por mi propia mano, o que si lo otro lo hacen porque yo no, eh, uh -huh. y caemos en esas eh, justificaciones que eh, permiten que podamos, eh, entre comillas, delinquir en cualquier aspecto. Claro. Pero eh, eso tiene que ver no precisamente porque eh, los, eh, las instituciones sean corruptas, sino que en cada institución hay una persona que es la misma que se tomó un yogur en el supermercado. Claro. solo que ahí se nota más porque tiene más posibilidad de acceder a, a robar o, o a pasar a llevar ahí. y el otro pasa a llevar en su medio cada uno quizás si tiene sus antivalores mm. eh, va a hacer lo mismo el punto sí. está que no existe ya casi filosofía en los colegios, educación cívica y estamos solo en una educación pragmática que la persona solo aprenda a tener habilidades eh, comunicacionales para hacer negocios yo antes era profesor de castellano Hace años, profesor de castellano Después fui profesor de lenguaje Y psicólogo entre medio uh -huh. Profesor de castellano, enseñamos literatura eh, Los valores literarios eh, la época eh, que había educación cívica También en los, en los colegios Exacto uh -huh. Y ahora ya no se enseña nada de literatura, no hay valores en eso Sino que eh, cómo, cómo dialogo, cómo llego a los negocios Ay, pero, Es decir eh, o sea, Todo aumenta eh, eh, Claudio, discúlpame que te interrumpa O sea, si el punto que estamos hablando Que ayer sin ir más lejos estábamos viendo un mensaje Por ejemplo, del senador Moreira Que mm, hizo una captura de pantalla para, Mira, te voy a sacar completamente el tema Pero que, ¿Sí, sí? que, que, que no entendió un mensaje Que en el fondo él quería eh, decir Que, que, que Lucía Iriarte estaba recuperándose Porque está internada, está internada todavía en el hospital militar eh, y él quería salir a, a, a decir de que él eh, está ahí pero el, lo que él no cachó era que era una cuenta parodia del gobierno hecho una cuenta de Twitter que era en parodia que además hablaba de que la muerte se había muerto esperando que muriera Lucía, Riar. era una, una un, un humor bien sarcástico al respecto pero sí. él no entendió eso y dijo que no que esto era mentira, que la ciudad Lucía seguía viva, eso decía el mensaje textual de de, de morir. Entonces, ¿Qué es lo que quiero reflejar con esto? Que si estamos hablando de un senador de la república que no entiende lo que está leyendo y que además publica, ¿Qué se puede esperar para el resto? No sé. Exacto. ¿Mm? Sí. Problema de comunicación, problema de lenguaje, todo eso, todo eso se, se ha ido debilitando y, y ¿Quién se encarga de, de esa situación? Yo trabajé en pie programa de integración escolar hasta ¿Ya? hace un tiempo atrás, que es trabajar con niños con discapacidad intelectual. Cuando comencé hace 11 años, recién estaba partiendo eso. Uh -huh. Y me acuerdo con mi compañera de trabajo, Nicole, que soy yo otra más que estaba un poquito antes, eh, teníamos 11 niños, 12 niños. Y llenábamos una hojita, un cuadernito con lo que hacíamos en el día y hacíamos reuniones apoderados con desayunos, con once, sacábamos niños de paseo, un montón de cosas. Eh, después teníamos como 120 niños en el colegio. La mitad del semestre o más del año tenemos que hacer informes tras informes tras informes, justificar un montón de estupideces que ni siquiera podíamos alcanzar a los niños imagínate entonces, todo, todo se va perdiendo eh, todas las buenas intenciones se van perdiendo, ¿por qué? porque caemos en un montón de papeleo por un lado, o de no entender cuáles son los reales problemas como lo que dices tú eh, en el ejemplo el eh, señor, eh, señor Moreira estará estresado estamos todos estresados, todos podemos entender mal las cosas, pero eso puede generar un, gran confusiones o incluso burlas, ¿te acuerdas? Sí, es tremendo. Oye, eh, Claudio Cornejo, antes de despedirnos, porque aquí hay un tema también de... Eh, no, nos referimos a la cultura, es que me está escribiendo un auditor de que que escuchó mal, ¿sabes? que no, no fue que dijimos que en un lugar hay más cultura que en otro, que en un país hay más cultura que en otro, con propósito del mensaje de San Francisco, California, es que sí. hay una cultura más avanzada en un lugar que otro, porque nos llevan años de ventajas si y esa cuestión es novedad. Pero no es que no haya cultura, que haya o no cultura, eso no lo dijimos, ¿ah? para que el auditor no, no, me, no envíe mensaje de, eh, diciendo que escuchó lo que quiso escuchar, porque eso nunca lo dijimos. ¿ah? Eh, <risa> Ahora, la definición de cultura se define como la capacidad de actuar, pensar, hacer y decidir de un grupo de determinado de personas. Sí. Entonces, esa es la cultura válida para un grupo. Exactamente. Para el otro grupo puede ser muy buena o muy mala, pero cada uno tiene su forma de entenderse y entender eh, su cosmovisión. Y eso hace la cultura para para Mira, todos, digamos. Con esta pregunta vamos a terminar y yo creo que Dios del el clavo esta audita, la quiero felicitarla porque creo que es una de las mejores consultas que ha llegado en esto, todo este tiempo. Mira. Sintetiza, ella. Ya, ya. Claro, <risa> y además, muy resumida, tú lo vas a leer ahí, Claudio, buenas noches, Gonzalo, ¿Por qué la mayoría de las personas no acepta que pueda haber opiniones diferentes? Si no piensas igual, te agreden. O sea, sobre todo en política. Porque exacto, se se porque necesitamos por validarnos, porque la autoestima está por el suelo, porque necesito que los demás crean que lo que yo digo es cierto necesito que los demás crean que lo que digo es importante y si no eres porque el peor del yo mundo. considero que es importante y eres lo peor ¿Ah? de este... y si no eres lo peor del mundo si no pensás igual que yo pues Claudio y, exacto, y quiero lo entonces... peor para ti y te deseo lo mejor y te publico fotos de tu familia y te saco a tu mamá, te saco a tu papá, todo el mundo y, y así es pero... exacto, pero quien dice eso quien hace eso, está demostrando que él está con su autoestima y su autoconcepto por el suelo por eso había un psicólogo Alfred Adler que, que decía que el complejo de superioridad no existe porque es solamente complejo de inferioridad, el que quiere sobresalir, pasar a llevar es precisamente porque todo eso que sobresale es lo que le falta claro. oye eh, Claudio Cornejo, creo que, que estamos, porque aquí hay otro otra que es que me llegaron varias preguntas sobre lo mismo pero no tan eh, precisa como la que acabamos de leer te lo digo por qué porque, y aquí queda reflejado que de lado y lado por eso me, me enfoqué en lo político por ejemplo, porque de lado y sí. de lado me acaban de llegar eh, mensajes que son irreproducibles al aire muchos de ellos, sí. respecto a que por qué tal ideología eh, eh, promueve la violencia y la cuestión, y tenemos que acostumbrarnos a eso entonces yo le pregunto a una persona eh, a qué ideología se refiere ya, sí. tal ideología Después llega otro similar, muy similar en el mismo tono, pero atacando la ideología contraria. Los extremos Exacto. son exactamente iguales. Y aquí yo, eh, yo quiero, yo soy yo súper eh. tajante, ¿eh? la gente de extrema derecha es igual a la de extrema izquierda. No tienen ni un ápice diferente, son iguales. Esos son ejemplos claros de lo que estamos conversando. Sí? Pero ellos son ejemplos vivos de lo que estamos conversando, porque lo que hacen es atacar al otro. Exacto. O y de la misma poner en duda al otro. No hay ninguna actitud de humildad que digan, ¿sabes que yo soy de derecha y quizás tengo muchos defectos? O yo soy de izquierda y tengo muchos defectos. Ese es el primer camino para empezar el diálogo. Cuando parto eh, destruyendo al otro, eh, corroboran el tema que estamos haciendo hoy día. Exactamente. Oye, Claudio Cortejo, agradecerte muchísimo el contacto de esta madrugada. Estuvo muy entretenido y además que la gente está muy contenta a través del WhatsApp y también nos estaban escribiendo y llamando por la línea 800 por el, el diálogo que hemos tenido esta madrugada. Me dicen que te pasaste, Claudio, te quieren escuchar más, allá, así que vamos a estar en contacto. ¿eh? Muy bien, pues gracias a todos ustedes, los auditores que son nuestros amigos. Gracias a ti, Gonzalo, y que descanses muy bien después de las 7 de la mañana. Pues a las seis, yo creo, de las seis y media voy a poner la cabeza en la almohada, Claudio, y, y pero sabes qué, lo bueno es que, mira, tengo en sintonía, eh, qué bueno tiene su fan club, tengo en sintonía de mi padre, por ejemplo, y me conoce como, como la palma es su mano, pues, ni que fuera hijo de él, y me dice, hijo, te estoy viendo en la tele y ni se te nota, dice, qué bueno que no se te note, que está, tengo un poquito los ojos hinchados, ¿no? pero nada de otro mundo, así que, eh, si él me dice que no se me nota es porque estamos bien, eso es lo, es lo más sí. importante. ¿eh? Es porque te ve con ojos de padre y amor. Exactamente. Oye, Claudio, <risa> antes de despedirnos, ¿dónde te pueden ubicar? Porque habían auditores que nos estaban haciendo esa consulta. Entren a, a Google y escriben Claudio Cornejo, psicólogo. Aparece mi foto, como así, ahí. Ya. Aparece inmediatamente. Exacto. Eh, o en YouTube aparece un montón de Oye, videos. ¿Te va a la dirección del centro médico donde atiende o no? Si es que es, porque eh. te va a robar ¿es de Barro Arana, cierto? ¿Sí? Ya. Sí, sí. Barro Arana 653. Por si quieren eh, ir allá a su visitar en San Bernardo. ¿eh? En pleno San Bernardo, centro. Sí. Pleno centro. A, a cuatro está, cuadras a una de la cuadra, plaza. Eh, y, No, y está a una cuadra del metro 3 en San Bernardo, está en San Bernardo. Mejor está ahí cerca del Totus que está ahí, ¿no? Así es. ¿eh? Así Esa es Barro Arana. Al líder. Exacto. <ríe> ya vos, Claudio, un abrazo gigante, que te vaya súper bien y que tengas buena semana. ¿eh? Listo, que te muy bien. Que que te hasta pronto. Chao, chao. Ahí estábamos con eh, Claudio Cornejo, psicólogo, hablando de psicología, acá en el trasnoche de la radio. Antes de irnos al corte, tenemos consejos para ustedes, porque para dolores musculares, contusiones y hematomas, está Arnicaderm de NOP Laboratorios, Arnicaderm, a la venta en todas las farmacias del país. Y para celebrar nuestras fiestas patrias no hay nada como un buen pipeño, por eso visita Punto Pipeño a un costado de la ruta 5 Sur, kilómetro 370 en San Carlos, abierto de lunes a domingo. Y atención, oportunidades online, elige economía circular para estar siempre conectados en clases y trabajo en compra web, Apple, MacBook Air, retina, procesador y 5 de 8 GB de RAM y 128 GB de disco SSD antes 941200 pesos ahora, 799990 un 41% de descuento, ¿eh? 41% de descuento, Uf. hasta 12 meses precio contado y con despacho a todo Chile, es hasta votar en stock, visita compraweb.cl. Nos vamos al corte y volvemos.